Bueno, yo la verdad es que soy muy nuevo en la utilización también de las redes sociales, pero he tenido la experiencia en los últimos cursos con la utilización, sobre todo, de las redes sociales más conocidas, Twitter principalmente, ya que los alumnos a los que imparto la disciplina de periodismo, bueno, algunas asignaturas, pues son bastante frecuentes el, el uso de esta, de esta red social. Facebook menos, porque pienso que quizás es una red más eh, dedicada al entorno más, más privado, más eh, familiar o, o de amistad, pero sí Twitter como una herramienta, incluso también como una fuente informativa para los alumnos. He incluso eh, puesto un hashtag de la asignatura para que puedan seguir algunos enlaces que, que colgamos en, en, en el mismo con distintas materias que estén en relación con la disciplina de la que imparto. Bueno, yo, yo empecé utilizando la red social Facebook, yo creo que fue en el año 2007, aproximadamente. Eh, Twitter creo que empecé en el 2009, LinkedIn quizá en el 2011, eh, Google Plus lo, lo utilizo muy poco y sobre todo para mí lo, lo que es más relevante en cuanto a mi marca personal es el blog. Tengo agustinrivera.com desde... ...desde el 2007 y veía un momento muy interesante... ...para, para empezar un blog... ...quería haberlo empezado unos años antes... ...pero al final empecé en el 2007... ...y le saco mucho provecho... ...intento sacarle el máximo posible. Bueno yo sobre todo lo que utilizo es... Eh, ...como mucha gente... ...Twitter, Facebook e Instagram... ...pero a mí porque es lo que me, me interesa... ...a nivel profesional... ...yo me he creado una marca profesional... ...y esas son las tres, las tres redes sociales... ...que utilizo más en, en mi día a día... ¿Qué herramientas de la web social? Pues, básicamente, las herramientas que sirven para publicar contenidos, difundir contenidos y, posteriormente, comunicarte sobre ellos. Concretamente, en el, en el asunto de publicar contenido, una de las más valiosas hoy en día es eh, Wordpress, como gestor de contenidos, con todo lo que hay alrededor de Wordpress. Y luego, como redes sociales, pues me temo, nos guste o no nos guste, que donde hay más personas es la red social más útil. Por lo tanto, entiendo que Facebook y Twitter son las redes sociales más útiles en este momento. Y luego, para difundir, pues, simplemente las propias redes sociales, no tanto como herramientas de difusión, sino más bien de comunicación. Y en combinación con los contenidos creados previamente en la web, pues como si fuera un pulpo con muchas patas. O sea, si solo usas una pata, probablemente te quedas corto y tienes que usar varias patas para comunicarte. Una de las herramientas esenciales para mi trabajo es IFTTT. Es una herramienta que te permite crear eh, situaciones en las cuales tú defines qué hacer, cuándo hacerlo y desde dónde. Es decir, vinculas, si sucede esto, haz esto. Y te permite enlazar no solamente la publicación con la red social, sino a la vez extraer eh, la información de los blogs de tu interés o de las noticias de tu interés hacia las redes sociales, que en definitiva es el escaparate Utilizo muchas eh, tanto porque las utilizo yo en mi día a día eh, para las cosas que tenemos que hacer, como porque formamos en esas herramientas. Entonces, desde luego redes sociales, por supuesto, pero por ejemplo yo soy una loca de WordPress. Y WordPress es cada proyecto que nosotros tenemos lleva su web en WordPress, eso siempre es así. Eh, una de las herramientas que no suele utilizar la gente, que nosotros sí si empleamos y enseñamos, son los marcadores sociales, por ejemplo, que son muy útiles para eh, llevar tus favoritos a todas partes. Pero vamos, eh, desde ahí luego aplicaciones como por ejemplo Trello, a mí esta, esta es la última que he implementado y que realmente estoy usando en mi día a día y que me parece una, una maravilla. Yo tengo un blog que se llama El Reporter Intrépido, que la edición es www.elreporterintrépido.blogspot.com y donde suelo colgar mis trabajos fotográficos, mis trabajos de investigación con cámara oculta y también algún que otro artículo mío. Eh, soy un periodista que tiene una fuerte presencia en las redes sociales, dado que también estoy en Facebook y tengo un grupo ahí que tiene cerca de 20.000 miembros. Y luego también tengo un canal de YouTube donde suelo colgar mis vídeos y suelen, hay, hay vídeos que han superado incluso las 100.000 visitas y son Pues eh, como herramientas, eh, herramientas tal cual eh, utilizo Hootsuite ¿vale? de, de gestión de, bueno, de, de monitorización. Después, si, si contamos las redes sociales como herramientas, pues también te uso Facebook, Twitter y Lin LinkedIn, también las empleo. Pero para, digamos, para gestionar esas, esas herramientas de redes sociales, eh, para mí la herramienta rey es eh, Hootsuite. Bueno, pues eh, yo básicamente las tres herramientas que utilizo son Facebook, Instagram y Twitter, eh, sobre todo Facebook e Instagram. Eh, la hago básicamente por una cuestión de mi, mi trabajo como artista, es un trabajo visual y son las dos herramientas que tienen más, eh, más enfocada ese carácter, ¿no? el carácter visual. Pues sobre todo uso redes sociales, realmente, aunque luego utilizo también Google Drive, la herramienta sobre todo que tiene Google, pero no utilizo ni blogs ni ninguna herramienta real que yo cree información en ella. Lo que pasa es que sí me gustaría empezar a utilizarla porque... Eh, estoy intentando hacer un proyecto con un amigo que queremos dedicarnos a vender pajaritas porque llevamos tiempo haciendo, lo que pasa es que queremos elegir red, varias redes sociales en concreto para, para poder extendernos, lo que pasa es que aún pues, está en proceso. Bueno, Cada herramienta que, que utilizo tiene una función, o sea, la función final es muy similar, que es presentar tu trabajo, eh, en este tema son fotografías, eh, tanto en el Facebook como Instagram voy subiendo las fotos profesionales. En el, en el caso del TUM es eh, una especie de micro, micro blog que lo utilizo para, o sea, para subir fotos, pero cuento cómo he, hecho, he realizado la fotografía o un pequeño relato o unas cuantas líneas de, de, lo, que, de lo que engloba la fotografía. Yo os cuento, ¿no? Eh, nosotros utilizamos todo, ¿eh? porque pensamos que detrás de cada red social hay una persona con pelo. Obviamente, para nosotros es, es un cliente. ¿Qué hacemos qué hacemos con esto? Bueno, antes de nada, lo que tenemos que tener todo el mundo es un blog, un blog que si no somos unos sin techos digitales. ¿Por qué? ¿El por qué, no te, vamos, el por qué tenemos que tener un blog? Bueno, la idea es de hacer circular... A todo el mundo, como hace Ikea. Ikea lo que hace es que te va llevando por los distintos sitios que hacemos. Pues nosotros hacemos exactamente igual. Nosotros grabamos un vídeo, del vídeo lo colgamos en el blog, y, y del blog lo que hacemos es distribuirlo por todas las redes sociales. Tanto Instagram, tanto Facebook, tanto Snapchat, tanto Twitter, y de ahí conseguimos de que la gente vaya a nuestro blog y de nuestro blog vaya al canal de YouTube, ¿no? Y así generamos unos ingresos. O sea, para que lo entendamos un poco, la nave nodriza sería mi, mi web, que sería www.alecea.es. A partir de ahí lanzo, lanzo los trabajos a, a las distintas redes sociales. Pero, como he dicho antes, la nave nodriza sería esa, están ahí todos... ...todo puesto, todo por categorías, todo, todo señalizado... ...para que el, el cliente o el usuario puedan ver mi trabajo. Mi caso yo creo que dentro de mi empresa es un poco atípico... ...porque eh, nosotros tenemos los blogs de la empresa... ...pero yo sin embargo tengo un blog externo a la empresa... ...y a través de esa herramienta, en la cual incluyo otros contenidos... ...que, que me han permitido de alguna forma eh, fidelizar... ...a determinado público... ...sobre todo en el ámbito del periodismo deportivo... Eh, ...con ese blog... ...las herramientas que ya incluye... ...más herramientas externas... Al, ...al blog como puede ser Google Analytics... ...uno puede eh, conocer... Eh, ...en cualquier momento en tiempo real... Eh, ...qué noticia es la que más éxito tiene... ...recopilo en ese blog externo... ...las noticias que publico... ...al menos las más... ...las que son más interesantes en el día a día... ...y eh, puedo hacer eh, resúmenes mensuales o semanales para mí mismo... ...con esas herramientas externas... ...y conocer a qué hora se visitan las noticias... Eh, ...si me entra más tráfico desde una red como Facebook... ...si me entra a través de Twitter el lector... ...de alguna forma estoy... Eh, con herramientas que están al acceso de cualquiera, que son gratuitas, estoy sabiendo eh, el perfil de, del lector y, y aquellos contenidos que, que más éxito potencial tienen. Bueno, yo creo que las utilizamos todas o casi todas, ¿no? porque los que estamos en este ámbito, primero nos gusta probarlas y, y, y luego además pues nos viene bien para el trabajo. ¿no? Luego ya con el tiempo, lógicamente, vamos depurando.